¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adercid y estoy con mi amigo personal OJ ¿Qué haces Nico? Puesto que en esta mañana mientras compartimos unas infusiones vamos a sentarnos a hablar del último capítulo hasta la fecha de Better Call Saul Capítulo 5 Temporada 6 Negro y Azul, Nico ¿Estás preparado para hablar sobre esto? Estoy emocionado, Nico Entonces arranquemos ¿Sabes? Que ya desde el título tenemos una extraña referencia, una curiosa referencia, Nico, negro y azul. ¿Negro qué es? Gustavo Fring. <ríe> negro y azul, Nico, es el nombre de un capítulo de Breaking Bad. Ah, mirá vos. Yo pensaba que azul era por el. por la. por, el por la infetamina. Ah. Negro uh -huh. y azul, Nico. Segunda temporada. ¿Y qué aparece en la segunda temporada de Breaking Bad? Contame. Saúl. Ah, Saúl mirá. desapareció en la segunda temporada en el capítulo justo después. de Negro y Azul Breaking Bad. Bueno, en este episodio arranca con una engaña pichanga. Mm. Muy interesante. Mm, el alemán. Que de hecho yo digo. ha comenzado. Cuando empieza el. Porque vemos que hay todo un proceso. en el que están haciendo un trabajo en resina. Sí, sí. Pero se parece. Eh, se recontraparece. A, a los cristales de anfetamina Exactamente Pero termina siendo este procedimiento Que se ve con unos close ups mm. Que uno podría decir en su Momento que son tarantinescos Pero yo creo que ya son Marca de eh, ya son marca De esta gente sí, sí, digamos. Y compañía Sí. Este... Vemos que lo que estaban haciendo era un Un memorial Digamos, una mm. placa en conmemoración Un memorial para para el alemán. Nuestro amigo el alemán. El queridísimo alemán que nos partió el alma cuando, lo, cuando murió. Un arco que creíamos, Nico, que estaba cerradísimo, pero... No, evidentemente acá Aparentemente... nunca, está todo, nunca está nada cerrado hasta que está cerrado del todo. Sí, queda en la cajita. Son hechos aberrantes que desde Breaking Bad suelen nunca quedar cerrados, como en el caso del pibito que lo disuelven en ácido, mm. que hasta el último momento se hablaba de ese pibito. De hecho mm. creo que hasta incluso en la película El Camino uno puede adivinar que gran parte de por qué Jesse Pinkman está como está además de porque estuvo sí. un año más o menos encerrado no en, en, en ese el, pozo. el pozo de los nazis sí. no acuerdo sí. un año pero estuvo sí. mucho tiempo mucho tiempo eh, también podemos adivinar que está mal por por el pibito ese que lo destruyó sí. le destruyó el alma sí. y bueno también la, la novia todas esas cosas horribles que pasaron al final cuestión que sí, seguimos con la intro la historia del detalle detalle Nico sí sabes que me he enterado de que Aparentemente, a lo largo de las temporadas, las intros se van desgastando Fíjate que acaba de ser casi completamente en blanco y negro Ah, mirá qué interesante eso, ¿por sí, qué será? Sí. Ah, es la degradación del propio Jiminico hacia el mundo de las estafas Arrancamos con una escena que no dice demasiado, ¿no? Vemos que ellos están... ah, dice que están perseguidos hmm. Kim y sobre todo Kim. Sobre todo Kim. Que se levanta de la cama y pone una silla en, contra la puerta para que no se pueda abrir, se queda mirando por la ventana. Un pucho. Después se despierta. Se despierta Saúl. Va dice, con ella. ¿Qué es lo que le dice? Le dice: pensé que era el único. Claro, están recontra perseguidos por Lalo. Uh -huh. eh, es cómodo, ¿Cómo se siente eh? la presencia de Lalo? Aunque no esté, sí, tanto con Néstor sí, sí, como sí, con sí, sí. Fring Es lo que hablaba, yo también pensaba que es, básicamente es un fantasma Lalo sí. en este momento Porque durante los últimos capítulos sabemos que está dando vueltas por algún lado uh -huh. Pero no sabemos dónde Un fantasma nunca mejor dicho, no solamente porque sobrevivió a la muerte digamos sí. Sino por, no me quiero adelantar, pero ese planito que vamos a ver al final no necesito acordar Uh, ahora lo vamos a ver, ahora, ahora vamos, vamos a, a ver, ver. Pero sí, es medio un, una, una, presencia una presencia que se sí, siente sí, ahí por sí, todos el, lados. La, la calma antes de la tormenta, podemos decir, Nico. Sí. ¿Este plano cómo cerraba? Este plano... No, Simplemente pasamos... Simplemente pasamos a... a claro, Gustavo, cerraba sí. con que Kim sacaba la silla y pues ya está, listo. Mm. Dejámonos de joder, saca la silla y pasamos un plano de Gustavo Fring en el que vemos toda otra vez esas manías que tiene. Sí. que deja la lapicerita esa en de línea recta. Hermano. cada vez más perturbado Sí, aprieta una sola vez el, el botoncito mm. de la lapicera. sabes que Yo pensaba, Nico, con Gustavo Fring, ahora mismo en Better Call Saul está todavía más manija de lo que era en, en Breaking Bad. Yo no sé si te acordás, en Breaking Bad, una de las primeras escenas que teníamos con, con Gustavo, cuando lo conocía Walter, era Walter yendo a cenar a su casa, ¿te acordás? que tomaban un vino, que el tipo cocinaba ¿Walter iba a la casa de Gustavo Fring? Sí, a, a, a cenar, el tipo lo invitaba y era una, una situación muy amena que planteaba el chabón es muy diferente a lo que a lo que vemos acá sé que no recuerdo eso, pero recuerdo que Gustavo se presentaba al principio ¿Cómo era la aparición de Gustavo en Breaking en Bad? En Breaking Bad y aparecía como va a aparecer ahora, atendiendo en Los Pollos Hermanos ¿Y, ¿Y en un momento se involucraba con, con Walter? Creo que lo mandaba Saúl, de hecho, o Mike. No me acuerdo igual. Me parece que estás flayando, Pero ¿verdad? si recuerdo es la escena entre Jesse y... ¿No era Walter iba a No, Jesse. De... Jesse iba lo de, a Gustavo cena, a lo de Gustavo Fring. Algo de Gustavo y no era ameno. Jesse iba a envenenarlo. No, no, esto es antes, Nico. Esto es cuando iba Gustavo Fring. Mirá, a... no lo Ay, recuerdo. Sí, sí, era una situación muy... Que era casi una persona normal Gustavo Fring, Sí, más porque allá me acuerdo de... que además eh, se involucraba con... con Hank. ¿Gustavo? Gustavo se involucraba sí, con sí. Hank, al principio que iba y decía Che, yo estoy disponible cualquier cosa que necesiten, iba haciendo la buena letra. Sí, toda una fachada entonces. Sí, era toda una recontrafachada De este tipo. Pero sí, tiene razón en que... Acá está muy manija. Es bro. muy oscuro Gustavo Fring sí, acá en Better sí, Console, sí, sí. es muy oscuro. De hecho, más adelante también vamos a tener un plano en el que ya sí. te quedas así como diciendo dios No me quejo para nada de que sea muy oscuro no, Porque uno no, podría pues... decir, ay, en cuanto a continuidad tal cosa tal otra sí, Pero no, no, está no, bien, es... esto es lo lindo me parece de cómo manejan estas personas, estas creaciones mm. Que un poquito les chupa un huevo ¿viste? Lo que sí. tienen es darte un producto que esté bueno Exactamente, y los personajes son caricaturas a fin de cuentas Exactamente, y además hacer dos series distintas eh, tranquilamente podrían haber sido otros actores Que mm -hmm. no importaba, porque lo que importa es el guión y las actuaciones sí sí, sí. no, pero Gustavo Fring es Gustavo Gustavo Fring, Fring obviamente, no. y nadie va a ser... Bob que es, es Sol Goodman, es el sí. único que lo puede hacer sí sí Como hablábamos en, en el podcast anterior, me parece que las palabras que dice Sol Goodman solamente pueden ser dichas por la boca de Bob Odenkirk Exactamente Habla de una manera que es muy particular y es lo que aporta a ese personaje. Creo que es una eh, mezcla perfecta entre dirección, guión y actuación. Porque el chabón agrega algo. Sí, sí, sí, lógicamente. Creo que estas series tienen mucho de, de algo que agregan los actores. No te diría sí, a... por ahí Aaron Paul, que no sé si es el mejor actor. Aaron Paul es Jesse. Sí, está sí. todo bien con Aaron Paul, lo queremos. De hecho me di cuenta mm. que es buen actor cuando vi Westworld. La última temporada. Claro. Que es un papel bastante distinto al de Jesse. Sí, sí. Eh, así un actor. que dije, lo banco, lo banco. Pero no es Brian sí. Cranston. Uh -huh. Que es un actor de la San Remil Puta, sí, boludo. Sí, sí. Y eh, tuvo. el caso de Brian Cranston tuvo también. la. la previa de que había sido el papá de Malcolm. Que ¿no? además, pasa... bueno, he maratoneado Malcolm todas las sí. temporadas. estos, estos últimos 3-4 meses, más o menos tardé. Y te das cuenta de que Post el tipo es un tremendo actor por la cantidad de caras que puede poner, <risa> en los movimientos que hace. Sí. Es impresionante Brian Cranston. Y bueno, también tenemos a Gustavo Frink, que es un ¿Mm? sí, pasa... actorazo. Hay muchos buenos actores. Sí, sí, Kim gustó. es una actriz de la zamputa. También cómo cambia de caras, todo. O está sea, todo bien. Está todo, todo hermoso, boludo, ¿Mm? en esta serie. Me pone muy mal que esté por terminar. falta Todavía falta, Nico, tranquilo. Por lo bueno, menos siete capítulos. Sí, sigamos entonces con. Creo que faltan más de siete capítulos. Eh, puede ser. No me acuerdo. Puede ser. La cuestión es que vemos otra vez las mañas de. De Gustavo. De Gustavo. Y esto que decías de la actuación. Cómo pasa sí. de ese personaje a, a ir a atender el, el, el, sí. el. pollo. El pollo hermano. Pero sin embargo, es como decíamos recién. Vos fijate que. En esta ocasión, cuando va a atender el pollo hermano, mm. no es una sonrisa tan grotesca como la, como claro, la de la. Sí, está, sí. está muy oscuro. Sí, muy, de muy hecho, oscuro. hay una situación, ¿no? Que un, a uno de los empleados se le cae una, una sí, bandejita. Una cara de orto. Sí, sí. No, el chabón, evidentemente, está. Tiene la tormenta del halo girándole alrededor de la cabeza. Sabe que se viene, hay un plano sí. a, bueno, cuando, a la tobillera donde lleva la pistolita. Y sí, acá en. En esa habitacióncita, en su oficina, se la pasa mirando su su tobillera cuando tiene el arma, sí. que eso lo está haciendo desde el capítulo anterior. Sí. Vemos que tiene también una sabe, ¿Sabe un, que se le viene. Sí. Nico? Vemos que tiene un tender lleno de saquitos, también todos perfectos. <risa> muy, muy lindo los colores. Y ahí pasamos. ¿Tiene dos botas de color distinto o estoy flashando? No, está flayando. Tiene que ser la no, luz. No, no, es la iluminación. Estamos sí. hablando de Gustavo Fring, es sí, no, imposible. Eh, vemos que va a, la, a, la, a los pollos hermanos, mm. a, la, a la caja de los pollos hermanos, caminando también muy sí. metido en sí mismo, y él le dice: Mira cómo están trabajando todos los empleados, con una Aparece... secuencia, está re parecía como que sospechara de sí. todo el mundo. Viste, se hace un gestito en un momento por un ruido. Sí. Se escucha un ruido que, claro, es el ruido de cuando se le cae la bandeja al... El... Vamos por partes. Se pone a tener un cliente. Correcto. Eh, de repente se cae una bandeja. Mientras el cliente le hace el pedido, Gustavo sí. está con una cara de como que está metido en su mundo. Sí. Eh, un plano, vemos cómo se va el plano como acercando lentamente a la cara de Gustavo. ¿Viste eso? <coughs> Y de repente se escucha un estruendo y mm. la cara de Gustavo es terrible, hace como un tac, así. Ponelo, ponelo por favor, Nico. Y, y mira, y es un pelotudo al que se le cayeron Las bandejas. unas bandejas. Vemos que aparece el, el, el empleado este de Gustavo. ¿Te acordás que la temporada anterior o en la anterior a la anterior hubo una secuencia con ese chaboncito? que Gustavo le hacía limpiar la freidora constantemente hasta que estuviera al 100% de pulcra Claro, sí, que se desquitaba con el chabón Y es que también estaba nervioso como en este caso y, le, y el chaboncito tenía todo re bien, re limpio Creo que hasta se estaba lastimando sí, sí, las manos Sí, sí, sí, sí. Y, el y chabón Gustavo decía, le decía, no, más, limpia limpia este... lo más Y para mí no es casualidad, Nico Porque más adelante vamos a tener una escena muy parecida con el propio Gustavo Cuando está limpiando la, sí. la bañadera sí. Sí, absolutamente. El momento de la bañadera es impresionante, pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Eh, pasamos al asilo este de ancianos, donde están... Es que esto es Mesa Verde, ¿no? ¿Es, es el lugar este? Mm, no, no. no, no, no, pero es la movida de... Esta es la movida que empezó Jimmy, además. Sí, sí. Esta es la movida de los, de los jubilados, que Jimmy arrancó. Claro. Y esto se la el, cagaron. El Howard, el duro Howard se lo... El duro Howard está con los piecitos temblando un montón sí. y está Cliff, ahora que, Cliff, no sabemos, el ahora que sabemos el nombre. ahora que Bien, ¿qué te acordás? Eh... Está ahí mirándolo como ya sospechando de que es un duro sí, sí, Está la sí. secretaria de ellos hablando Los jubilados se le plantan, empiezan a apurarla mm. Y Howard en un arranque así se un levanta arranque, Un arranque medio Saúl, de hecho <risa> Sí, sí, sí, tiene, tira una medio así Se levanta, la corre a la, a la secretaria Y empieza él a hablar con todos, ¿viste? a caretearla y a mm. vender... Vender humo, A vender básicamente. humo. Eh, lo encara él. Lo encara Cliff, Cliff. Cliff para decirle que él lo vio, viste, pateando una mina en la calle, qué sé yo. Era para darle tu, un ultimátum. Era tu patente, le y, dice, viste. Y Howard se da cuenta el toque, Nico. Y, como... y le dice, claro, ¿con quién estabas? Le dice Howard, estaba con eh, Kim Wexler. Ah, le dice, claro. Y se, ya va, se va en el auto, lo deja y Cliff ahí. Lo deja Cliff ahí. Que es un salame, todavía no se, no se da cuenta de cómo es la situación, sigue pensando que es un duro. Sí, sí, sí, está muy bien que pase eso. Sí. Eh, le dice: Loco, yo tenía un hermano que era así también, ¿viste? De, de, vos podés pedir ayuda, estamos acá para vos. Uh -huh. Y pasamos a eh, la, oficina. <risa> la oficina de Saul Goodman que es un galpón vacío, un local sí, vacío sí. con un inodoro y una mesita nada más, donde está la, su nueva secretaria que le está volviendo la puerta para pedirle el laburo, para decirle, che, acá es, viste, mm. yo no quiero trabajar acá, <risa> y hay un montón de... Pero la convence, la convence. Sí, hay un montón de malvivientes en la puerta esperando... Nico, sea, la secretaria es la misma que está en, en Breaking Bad. Tengo entendido que sí. Y había aparecido también en Better Call Saul. en recuerdo no, circunstancia. Creo que viene de parte de Kim, o algo así mm. dice acá. Ah, Nico, y hablando de hablando de sí, malvivientes, es Push. Es push. Tenemos El que hacer push. un sí, tenemos que hacer un fe de ratas. Sí, sí. Es Push le contarlo vos? Es un... Sí, sí... Lo... apareció en el capítulo anterior Nos lo dijo nuestro seguidor Furrylover69 en los comentarios del video <ríe> Resulta que Spush aparece en Breaking Bad, justamente sí. Es un un crack también. Es un ahí es la movida de, de la mina que vimos la vez Que pasada. lo mata, de hecho lo mata a Jesse a Spush. Sí, sí, que había tuvo una movida con una con, con una, una ATM. Caja, sí, con un con un cajero automático. Que se habían afanado. Que lo tienen lo raptan medio sí. a Jesse, no, Jesse va a buscarles plata, algo así mm. y termina matándolo, reventándolo a Spush con el, con el cajero automático. Sí, sí, <coughs> sí. Bueno, ahí está, Nico. No creo, no creo que vuelva Spush, de mm. haber sido algo medio... No sabemos. No sabemos ¿no? todavía. Ahí tenemos la tercera serie, Nico. Breaking Bad, Better Call Saul y de Spush Show. ¿Cómo pasó de ser el líder de una banda de motoquero a un crackhead? y Y vaya que con, con, con la De cuarta a serie, cuarta, quinta serie, porque hay mm. tantos personajes. Eh, la cuestión es que, entonces, Saul Goodman... La convence a la mina esta de que se quede, que sea su secretaria, ofreciéndole un montón de plata. Un montón de plata. Y empieza a laburar. En el siguiente plano está Kim con una china, sí, que era... Que esta la... sí era de Mesa Verde. Sí, esta estaba en el mambo ese del, del logotipo, mm -hmm. cuando... Yo no la recordaba. Cuando Jimmy, he cuando, so, cuando Saúl y Kim se casan para poder evitar que ella mm -hmm. deje en su contra y qué sé yo. Y la mina le dice que la admira a Kim. Sí, sí, sí, le, recu... le dice, viste, que fue raro cuando te fuiste. Sí. Pero te fuiste porque vas, vas sí. a ayudar a... Le dice, te admiro y me haces creer en la justicia. Vas a ayudar a las familias, que es todo real. Sí, es real, obviamente. Eh, Kim tiene esos, esos dos lados, mm. ¿viste? Entonces cuando dice eso, que estás haciendo que me reconcilie con el derecho, Kim hace una sonrisita y pasamos directo a eh, Jimmy, uh, a sí. Saúl. Ahora se viene la, la parte jugosa del capítulo, digamos. Negro y azul hay un montón. Sí. ¿no? Dijimos que no íbamos a hablar de los colores. Pero este es muy fácil y está bueno verlo. Sí, sí, sí, sí. Claro, es... cuando entra está... Um, ja, bueno, vamos a decir las sí. cosas que están ocurriendo. Eh, a Jimmy lo llaman, un un, a un, lo llaman por un caso. Lo llaman por un caso... Tiene que ir a un gimnasio, evidentemente vemos mm. que es un gimnasio de boxeo. Un tal H.O. Ward. H -H o Ward. Y cuando llega es Howard. Howard. Y le dice, ah, Howard, claro, muy listo. Le dice, qué sé yo, Jimmy está vestido de negro y Howard está vestido de azul. Jimmy y Howard no se vieron en, todo, en toda esta temporada, por lo menos, sí. Nico. hace un montón. Eh, y acá vemos que claro, tienes razón: el blanco y el negro. El, el, el negro azul y el y azul. negro. Y qué. Y qué, eh, qué adecuado, ¿no? Que, sí. Howard es azul y Jimmy es rojo, se pone un casquito rojo. Sí. Y el cuadrilátero, por supuesto, es azul, como Howard. Y además sabemos que la píldora roja es la que te hace diete de la madre. Sí. O sea, todos sí, sabemos sí. que en este caso Jimmy, Jimmy Saul es el, Goodman, es, es el, el rebelde. verdaderamente está despierto en todo hmm. esto. Howard es un, Salango, es está un en cuadrado. La, es, es un la cuestión cuadrado es que Howard ríclico. le pide algo muy divertido que es... Estoy harto de esto que estás haciendo, qué sé yo, cagémonos a pin. Acá tenemos un cuadrilátero, tenemos el y para que esto sea legal. Sí. Y Saúl al principio, se caga de risa, como que es ridículo. Claro. Pero cuando se está por ir, le, le, le pita el bichito y dice... Sí. sí. Y, y es buenísimo porque no es que Howard le dice, dice gallina. No, no, no hay él nada, solamente. El mismo, el dice, dale, sí, tiene ganas de pegar una pin. Sí, sí. Y, acá de... lo vemos, acá lo vemos, ¿cómo se va? Sí. Es muy evidente que no importa si él pierde o no gana Es muy evidente que va a perder. perder Es muy evidente es que va a perder Pero además viste los movimientos que hace sí. Jimmy de boxeo es vieja escuela poner una musiquita de flamenco de sí. fondo, muy sí, sí, divertida sí, sí. Las patitas como las mueve Y el baile eh... el baile de Jimmy Howard, Nico Que ya sí. que no empieza acá, hace, hace temporadas y temporadas que viene, que viene sucediendo Sí, sí, Howard lo, lo, lo deja tirado pero yo creo que Jimmy se quedó contento, mm. le pudo con una piña, punto, sí. viste, ya está Y acá pasa algo que nos va a poner, al menos a mí me pone muy nervioso, que es que Howard Contrata, ¿no? contrata a un tipo para que lo siga, volvemos al asunto privado. de los autos que siguen Sí, sí, sí, sí. estaba pensando en eso es, En este caso es un auto con una sola persona, como la primera vez que vemos que un auto lo sigue a Jimmy y a Kim Sí. Pero no puede ser que no este puede sea ser, ese auto. Porque, porque, porque recién posterior. ahora Howard eh, se dio cuenta y entonces... Recién ahora empieza. Probablemente el auto ese que vimos en ese capítulo podemos decir con casi seguridad que eran los, los hombres de... Los hombres de, de, de, Gustavo, de Mike. De Gustavo Fring. Ahora, Nico... <coughs> ¿Esto que abre las puertas a, a, que a que se pudra todo? Con que que se, se haya un cruce entre los que están persiguiendo, sí. los que vienen de Mike y sí, este tipo. Ser haya quilombo. Puede ser, pueden pasar muchas cosas. Pueden el... pasar muchas cosas, Nico. Eh... Este tipo tiene la, tiene la orden de a, avisarle a Howard todo lo que dice, todo lo que dice, todo lo que hace. Claro, por ahí puede saltar sí. la ficha de que están involucrados con un cartel, ¿viste? Mm. pueden saltar la ficha de muchas cosas. Vemos llega... el... Qué nervioso el... que me pone acá cuando llega eh, Saúl a la casa, que Kim está en el balcón tomando una birra, que deja sí. la birra en el borde del balcón. Ese balcón, Nico, que ha sido uno de los lugares así clave de, de Kim y entre Jimmy. Que sí, que cuando se se toman la birrita, fuman un puchito. Sí. Y, ahora, y, a, y a, ahora mismo lo que pasa es que Kim lo ve a Jimmy en el, en el estacionamiento donde estaba mirando al principio... Re perseguida por el tema sí. de, lo, sí, sí, sí. de la es, gente esto que lo sigue sí es muy poético por ahí eso mm. eh, y acá le dice acá a, a Saúl que no, que no se maquille que, sí, que vaya es a... bueno para su imagen como que yo soy, soy Saul Goodman luchando por tu justicia ¿viste? y hace un gestito se acuestan en la cama sí eh, Jimmy, o sea, se pregunta Jimmy qué... le pregunta Jimmy ¿por qué a él lo dice? Claro ¿por qué me cae piñas? Porque acepté caer en su juego y Kim le responde algo que me creo que me da un poco más de seguridad sobre que ellos la tienen clara en lo que están haciendo. Y le dice: Ya sabes por qué lo hiciste, por lo que va a venir a, continuación. Que a, venir a continuación. ¿Qué Nico. carajo va a venir a continuación? Ay, no, no lo sé, hiciste. no puedo esperar para verlo, Nico. El plan maestro continúa, Uf. evidentemente. Y Howard ya lo sabe. Y yo creo que Howard... esto va a explotar en el último capítulo de esta primera tanda de capítulos. Mm. Howard, de hecho, cuando están en el ring, le dice, espero que esto, viste, que con esto pare, aunque ya sé que no va a parar, sí. el tema de, de, del baile ¿no? entre Howard y Saúl. Y mira, acá tenemos otro color azul, si queremos ponernos en, sí, en sí. loquitos, el auto de la, de la vieja esta, de la señora no vieja. Ah, oh, es buenísimo el tema, que, tengo entran, que, buscar, ¿no? que es medio más. Entran a funky. la casa esta, la casa falsa, digamos, mm. la fachada de... Gustavo. De Gustavo, en un auto azul, abre el baúl, lo deja abierto, simplemente no dice nada y de ahí sale Mike sale sin Mike dirigirse palabra Viajando sí. en el baúl, súper incómodo sí. Sigue siendo extraño esto, eh, siguen monitoreando todo Y va Mike al baño ¿Se escucha y... un ch -ch -ch -ch -ch -ch -ch sí. Mike le pregunta al chabón que está en las computadoras ¿Se durmió? No, le dice ¿Qué se va a dormir? ¿Qué se va a dormir? Lo va a buscar en el pasillo y uno va escuchando. Y dice, pues, está lavando los dientes, Gustavo Fring. ¿Y qué está haciendo, Nico? Está rasqueteando la pared del baño con un cepillo de dientes. Eh, es terrible. Está y completamente loco, Nico. Mike como que lo quiere calmar un poco, viste. Mm. Sí, le dice, de hecho, estamos haciendo todo esto para que, ¿viste? Para que sí. puedas descansar. Y le dice, vamos al búnker al búnker sí. que fabricó el, el, los alemanes sí. Tarde o temprano va a venir sí. eh, Lalo Claro, le dice que tarde temprano va a venir, van al búnker se pone Gustavo a revisar todo sí. el búnker es... y Mike le dice, loco, para que entre por acá es imposible sí. le, este, le cuenta le explica por qué una explicación que no tiene sentido repetirla en este momento y Gustavo se, se pone que Es a... imposible, ¿viste? Y Gustavo es rarísimo lo se que Se pone hace. a contar pasos. Como que mira así las máquinas por abajo. Mira unas máquinas. que Y en un momento agarra y la pistola que tienen en el pie sí. la pone adentro de una máquina. De una sí. máquina excavadora, en las ruedas. Y la deja ahí el arma. Mm. Es rarísimo eso. No sé qué plan tiene. Viste, pero. Um, es muy extraño sí. esto que pasó acá. Sí, sí. Pero. Vemos que Tenemos... no está tan eh, errado el chabón no, Con no. sus sospechas Porque nos vamos a... ¿Esto qué es? ¿Rusia? ¿Alemania? ¿Dónde Alemania. carajo están? Alemania En Alemania están Hay unos chaboncitos jugando un, un juego de preguntas, de preguntas, y, preguntas y, respuestas y respuestas En un arcade Sí, una rubia se mete ahí a decirles una respuesta Que está medio... Eh. Con una onda medio tristona Y, y no es sino la esposa sí nos vamos a dar cuenta después no lo, o sea, ya, lo habíamos vi, ya lo habíamos visto me parece yo en no temporadas anteriores puede ser, pero yo no la sí. recuerdo pero un sujeto de buen porte se le acerca, muy amablemente le habla y cuando le vemos la cara es el queridísimo Lalo Salamanca ha vuelto de entre los muertos Nico que empieza a tener una especie de, de, charla. de noche de cortejo mm. de la casi tercera edad Sí. Con esta mujer la acompaña a la casa El chabón le saca toda la información le saca que puede, toda la información sobre el, marido, sobre el marido Sobre los que trabajaban con él Y qué sé yo Y cuando se va, la acompaña a la casa Y la mía no lo deja pasar Y yo tengo Nico? que ir a trabajar Le dice, no, otro día será Pero Ella le, le dice, yo me tengo que ir mañana Vuelvo mañana, viste Lalo Se, se retira, Y este planito y vemos que hay un plano general... Ah, sí, que se desvanece. Se desvanece. Es... Es... Es Blue Velvet, de repente. Sí, sí sí, sí, sí. Vemos un plano general en la noche en el que... Lalo camina y, y se desvanece. Sí, puesta que es realmente un fantasma, ya, directamente. ¿Viste? Está, está buenísimo. Está buenísimo Pero no, es, no es sino un, así un juego de cámara con que... Un elipsis. No es solo un elipsis, sino que refuerza esta idea del fantasma. Es buenísimo. Al día buenísimo. siguiente... Vemos que pasa el tiempo, con el mismo plano se hace de día, y la mujer se va a trabajar. Y me encanta cuando el mismo plano sigue y vemos que aparece el halo y yo le dije, va a ir directo y se va a subir de un salto. <risa> y lo hace, bueno, va directo, se sube de un salto, le chupa un huevo, se mete en, se la, mete casa. en la casa usando unas ganzúas. Ayuda eh, Ayuda no. no. Eh, lo calma el perrito lo calma el perrito de una manera muy bien eso sí, es lo que, tiene sí. álogo, que es un hijo de es puta, buenísimo, buenísimo es un tipazo sí sí es un tipazo y es un hijo de puta asesino de mierda se va directo al estudio al estudio del alemán donde entre otras cosas está el coso el memorial el memorial que vimos al principio el cosito ese de resina él está buscando más información hecho, él, claro él busca más información y creo que la información que obtiene de todo esto porque qué pasa en la cena la mujer le dijo que toda la información sobre ese trabajo, el trabajo sí. que hizo para Gustavo Fring, vino supuestamente los detectives y se lo llevaron. Se lo llevaron. Eh, o sea que no hay rastros. Él quiere saber qué onda. Hmm. Quiere Porque encontrar el él, link claro, evidentemente él ahí Evidentemente él va a entrar por ahí. Hmm. Como, como piensa Gustavo. Sí. sí Entonces, sí. el único... Acá va, ocurre una parte que es un momento de suspenso y tensión... Eh, Durísimo. Tal vez es casi innecesario que no es durísimo es necesario pero necesario es El durísimo. que casi mata a la mina es, viste esta cosa la tiene solo Breaking Bad y Saúl porque vos decir la mina esta tranquilamente puede morir Sí. Lalo si la tiene que matar, obviamente la va a matar. matar. Claro está preparado para matarla. Se pone el silenciador, de hecho cuando aparece el... la mina y escucha que abre, él pone una cara como diciendo, uy la puta madre, Viste como de cansado. Y sin embargo no la mata. Y lo primero que hace es agarra, saca el arma y pone el silenciador. A él no le conviene matarla. Él no, la va a matar solamente no. si lo necesita. Sí. Viste, En este caso él consigue la información que necesita en la marca de abajo. De eh, ah, el coso del, ese del, de resina oh, Qué complicado, encontrar así eh, un cabo suelto de Gustavo ¿nivo? Encuentro un link ahí en la marca del cosito ese que hicieron Entonces, justo cuando la mina va al estudio para ver qué onda Si preparamos. hay alguien o qué sé yo Nuevamente, eh, Lalo el fantasma hace ahí una fantasmeada que vemos un típico bien, plano de una ventana abierta, lo único que faltaba eran las cortinas así, moviéndose por el viento. Nico, dejemos en claro que si hay una ventana abierta, es que Lalo se tiró de una ventana en esta ocasión. <risa> sí, sí, sí. Se tiró, pero además no es que se agarró de la ventana, sino que pegó un salto y atravesó sí. la ventana así. Eh, y ahí termina el capítulo. Ahí nomás, ahí sí, nomás. No Con esa la ventana, ventana, la mina cierra la ventana. Y... Calculo que despidiéndose de esta serie para siempre Y sí, porque no quiero que muera, boludo No, no, no, no era necesario Y ahí terminó el capítulo Y ahí termina, Nico eh, ¿qué? No, no, no sé, la verdad, mucho qué decir porque no... Lo que estoy sintiendo con esta temporada es que están cerrando todo Sí Viste, Hay un par de dudas como cuál es el plan maestro de Jimmy hmm. y Kim ¿Qué va a hacer Lalo? Pero ya sabemos más o menos lo que va a hacer. Estamos viendo solamente cómo hacen las cosas que en medio que ya sabemos que van a hacer. ¿viste? Sí, sí, pero no sé, Nico, no sé cómo se, cómo se va a resolver lo de Lalo. Si es que se va a resolver... Y, ¿Cómo se va a resolver? Mm. Que Eso es, me parece que es el enemigo final de, de Better Call Saul. Y recordemos, Nico, que en dos capítulos va a haber un corte de temporada sí. durante uno o dos meses. Y después sí. va a haber por lo menos seis más sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno. Probablemente en dos capítulos tengamos un un parate fuerte. Sí, en, en dos capítulos va a haber un parate muy hijo de puta, un cliffhanger. Sí, no me va a dejar del orto, No me quiero aventurar tampoco, pero viste que está el está como esa teoría dando vuelta de que va a ser su aparición en Heisenberg. Yo, ¿sabes qué pensaba de eso también? Sí. Yo pensaba que en el capítulo 7 al final vamos a ver un indicio o sí. una primera aparición de Walter White y o de Jesse... me imagino no sé cómo me... esto se hace una estupidez lo sí, que estamos sí. diciendo no pero Vamos, para adelante recordemos que este capítulo se llama Negro y Azul sí. como Breaking Bad el capítulo anterior al que aparezca Saúl. se llama el anterior ah, sí sí el que aparezca Saúl. Eh, entonces yo creo que por ahí lo que pueden llegar a ser es que se vea de fondo muy no, a la pasada claro. que esté atendiendo meio, un lugar Sí, como que se ve que Walter sí. White o aparece solamente la cara. Yo lo esto. que lo que dudo es que pasa si. En, en, en términos cronológicos se empiezan a superponer las series. Uh, sería muy lindo. A ver. Yo también pensé sí. eso, así, boludo. Que termina esto y ya empezamos en eh, Cronología Breaking Bad en la segunda mm, tanda. Claro. Y vemos. Un detrás de escenas de Breaking Bad, un algo que pasaba. pero no creo que sea así. Te tiro, te tiro mi, mi, teoría para el final de esta de esta primera tanda. El último plano es el. La cara de Walter White. No, no. El banquito de Better Call Jajaja. <risa> Mi teoría es que el último plano de esta, temporada, de esta de, el último plano del séptimo capítulo va a ser el que va a ser el parate. Sí. El último plano va a ser la cara de Walter White. El banquito de Better Call Saul, Saul va a ser así como un... Cuando tenga el estudio, va a ser así una... Va a ser los comerciales y toda esa movida y vamos a ver el banquito. Vamos tipo. a tener ya hecho el... Sí. Bueno, vamos a ver, vamos, vamos a ver qué pasa ver, en el séptimo capítulo. Si les gustan estos podcasts que estamos haciendo, si les gustan los videos, vamos a pedir que se suscriban al canal. Y si nos quieren hacer el aguante, compártanlo con sus amigos y amigas entusiastas de Better Call Saul. También los invitamos a que, suscriban al Instagram, a que nos sigan en Instagram, mejor dicho. Eh, así estamos en contacto. Eh, nos vemos entonces nosotros la próxima semana. Better Call Saul.